Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Como siempre, negativo A veces siento que soy yo la que no puede tener hijos mi amor, no digas eso. Eh, debe haber un error o podemos intentar nuevos métodos, pero no pierdas la esperanza. Es que ya estoy cansada, me da tanta impotencia. Muero por tener un bebé y no puedo. Mi amor, eh, tenemos que hacer algo. Vamos a un especialista o algo para que nos ayude. Yo sé que lo vamos a lograr, vamos a poder hacer padres, ten fe. No lo vamos a lograr. Vamos tantas veces intentando y nada funciona. Nada. Digas eso. ¿Sabes qué? Sí. Necesito estar sola, ¿sí? Déjame un momento. ¿Qué sucede? Ya sé. Yo me voy a hacer esa prueba. A ver si yo soy el del problema. ¿Qué? ¿Estéril? No puede ser Puede ser, yo soy el del problema ¿Cómo que soy estéril? Eso no puede estar pasando ¡No puede estar pasando! Y ahora, he quedado, ¿qué hago? ¿Qué le digo a mi mujer? Ya no se puede enterar de esto, ya no se puede enterar Necesito ayuda Necesito ayuda, ya sé, necesito ayuda Diego, justo te estaba esperando. No te pude escuchar por el teléfono o sobre el trabajo. Cuéntame más. ¿Qué tal, cual Pues, el trabajo se trata de que... tienes que ayudarme embarazando a mi mujer. Resulta que acabo de salir de la clínica y me acaban de decir que soy estéril. Necesito que me ayudes con eso. Siento que yo a mi mujer la estoy perdiendo. Así que ayúdame, amigo. Pero, Diego, no me puedes pedir algo así. Eres mi gran amigo. ¿Cómo me voy a acostar con tu esposa? No, se me hace difícil. Es que, hermano, yo no confío en nadie más que no sea tu persona. Tú eres mi mejor amigo. Ayúdame, por favor. No, no permitas yo que pierda a mi esposa. Sí te entiendo, Diego, pero entiéndeme a mí. ¿En qué lugar me pones a mí? Eh, te voy a pagar. Te voy a pagar 500 dólares. Yo sé que necesitas el dinero. Así que, por favor, acepta. pero ayúdame. Diego, no quiero que me veas mal, pero... No voy a aceptar, en serio, necesito tanto el dinero. Y mil disculpas cualquier cosa No te preocupes Gracias hermano, Es un gran amigo Juan, espérame aquí Voy a hablar con cerrar para hacer lo planeado Yo te aviso cuando todo esté listo Diego, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Tranquilo Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi vida. ¿Te pasa algo? Te noto medio rara. Ay, es que, amor, estoy un poquito triste. Lo hemos intentado de todas las formas y no podemos tener un bebé. Te comento que encontré una forma que pueda que funcione. ¿Y cuál es? ¿Cómo es? Verás, el juego consiste en que tienes que mantener los ojos en todo momento cerrados, mientras que yo hago todo el trabajo. Vamos a hacer el amor de una manera diferente. ¿Te parece? Está un poquito interesante, pero... ¿Qué me trajiste? Te compré esto para la ocasión. Espérame en la habitación y recuerda muy bien. Los ojos totalmente cerrados en todo momento. Está bien, mi amor. Me voy a probar. Ya está lista. Pásenlos. Puedes abrir los ojos, amor. Ay, sí, te lo siento, mi vida, ¿De amor? ¿De amor. Ya llegué, dónde estás. ¿Puedes hacer el baño? ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Pero qué hiciste? ¡Mi amor! ¡Respira! ¡Respira! ¡Respira! ¡Respira, por favor! ¡No me dejen! ¡No te vayas! ¡Mi amor! ¡Respira!